He creado un mundo interior del cual no sé salir Me he mentido tanto y he perdido tanto por fingir Llevo años sumergido en un estado de tristeza Y ni siquiera tengo la certeza de poder seguir Hay cosas en mi mente imposibles de describir Lo he intentado una y mil veces sin éxito y aún una lanza para luchar, sigo creyendo que un día de pronto seré feliz Pero mientras tanto sigo atormentado y frustrado Y me duele porque en realidad y yo comprendo qué ha pasado Sé que no me gusto, no me gusta lo que hago Por eso camino solo, me molesto y me vado. Mi vida gira en torno a un pensamiento equivocado No aprendí a vivir, me quedé muriendo en el pasado Y ahora estoy allí, comparando todo cuanto tengo Y maldiciéndome por lo que nunca pude conseguir Sé que sientes que no hay luz en tu interior atrás Todo el rato entiendes, tengo un infierno dentro, no estoy para cuentos Regálame el silencio si ayudar pretendes y si te quieres ir lo entenderé, lo siento No salgo casi nunca de mis pensamientos, vivo aquí en esta mente desequilibrada Que se marcha corriendo cuando le dan todo y se regocijan lloros cuando ya no hay nada No sé cuánto me queda para que todo se acabe, pero ya no hago otra cosa que pensar en irme No encuentro ese motivo que me haga quedarme, dicen que lo tengo todo, pero no ni siquiera consigo escucharme Hay decenas de voces que quieren herirme A veces la conciencia y otras el recuerdo Pero solo tu voz es quien puede salvarme Quisiera no pensar en nada más y desaparecer Tu presencia me mata porque sé que yo no te hago bien Tus ojos se me clavan en el alma y en el corazón Sé que te grito y no tengo razón Quisiera que clavaras un puñal en mi cabeza Para no darle más vueltas a esta situación Y ojalá te hubiese conocido en otra vida Donde no fuéramos nada y no te causará dolor Que a veces lo mejor sería despedirme No sé de dónde viene tanta rabia acumulada Porque solo me calma la idea de morirme Sentir la paz y el suave abrazo de la muerte que me lleva Sentir y ver cómo mi alma se eleva La pena con la que camino tan solo me ciega No puedo ver lo bonito de la vida aunque yo quiera Vivo arrastrando mi condena esa es la verdad que duela, no soy el mismo desde que he crecido. Los años caen en mis hombros y todos dejan secuelas. Sigo observando el mundo desde mi pecera. La muerte me dice: Vamos, la vida que no me mueva. Quiero que seas feliz, lo juro, pero serás sin mí. Yo te veré desde aquí afuera. Sé que sientes que no hay luz en tu interior. Sé que no durará siempre este dolor Cuando entiendas tu verdadero valor Tu reloj que ramas horas